Sabéis que vosotros sois unos malditos pobres y os he comprado la casa ¿Qué? Dicen que las zapatillas Nike siempre caen de pie ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Sí! ¡Sí! ¿Papadillas, por favor? No sé para qué, pero... Vale, toma Bueno, Vecano, dicen que las Vans siempre caen de pie No sí. como los Nike, así que... ¡Ya, ¡Sí, ya, sí, la niña del pudo! <risa> y bueno, y bueno, una van se ha caído y otra no allí. Bueno becario pues has perdido tus zapatos. Sí pues ya me estás regalando una. Pobre becario. Suscribiros al canal. A partir de ahora máximo en cada vídeo vamos a hacer una adivinanza y quiero que vosotros respondáis en los comentarios antes de saber la respuesta. Que lleve. Tenemos a un suscriptor. Becario, Va a ser un avión. Delante tienes un caballo y detrás un camión. ¿Dónde estás? Eh, en el medio. Hombre estoy en el medio. Eh, en la zona de mercancía como si el maletero. No en el maletero no becario el maletero no está. Delante tengo un caballo y atrás un camión, pues estoy en un establo. Ahí casi. Adelante un camión y detrás un caballo. Sí, ya está, ya está, ya está, ya está, ya, está, ya, ya está, lo, lo tienen, ya lo tienen calculado. Por sí, el... sí, sí, sí. Es un barco de estos que son tan grandes que llevan coches, camiones, aviones, llevan de todo. ¡Oh, casi. Te voy a dar una pista. Estás en una atracción y está muchas veces en la feria y posiblemente es la atracción que más les gustan a los niños pequeños. En una atracción y tengo un caballo y un camión y vas a en un avión Y voy en un avión Pues estoy en ¿Dónde estoy? Yo que sé dónde ¿Y estoy tío, ¿eh? tío Piensa un poco, tío Tengo un caballo Tengo un camión En una atracción Y en un avión Pues No lo sé No lo sé eh. Pero estoy No sé ¿Y a mi tío le gusta también? A tu tío Posiblemente le gusta ¿El que está vivo? Efectivamente a ver, Sande, ¿sabes lo que es un tío vivo? Sí. Pues eso. Eh, caga, tío. ¿Cómo que caga un tío? Está viva esa atracción. Y esa atracción está viva. Eh, pues estoy en hípica. ¡No! ¿yo ¿Qué hacen? Es? en un tío vivo? ¿What? ¿Cómo que eres un tío vivo? Sí, es vas montado en un avión Delante tienes un caballo Y detrás un camión Y soy un tío vivo Se llama así la atracción Pero bueno Esta esquina ahora mismo se ve así Pero es que debería de verse así Y es que creo que debería de estar Esta zona justamente así Con un dibujo de Max Que nos lo justamente en la firma Con el peluche favorito de Max Y bueno, con unas flores justamente aquí Porque ya sabéis que ayer Pues robaron a nuestro perro Max Y pues al final No sabemos dónde está Y, y pues nada, creo que conveniente que lo mejor de todo era ponerle una pequeña esquina de recuerdo porque es que Max ha sido absolutamente todo para mí, lo he visto súper de pequeño con todas las veces que ha jugado conmigo, también lo he visto crecer Es prácticamente toda, todo lo que nos une Max, es, es la familia entera, sin él no somos nada Un perro súper importante para Arta y súper importante para todos así que va a ser duro esto también, como os fijáis, lo llevamos justamente en el merch y, y. pues que al final me traen muy buenos recuerdos Max y no sé. Pero bueno, Arta, va, deja las pelurias, tío, y actívate, va. No podemos tío. hacer nada, así que. ¡Vamos a volver a la faceta loca! ¡Suscribiros al canal! Y por cierto, dicen que las mochilas de harta moda llevan siempre una sorpresa adentro, así que vamos a ver si es verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, pero creo que es guapo! ¡Ya! Yes, esto... Antes de enseñaros qué regalo ha tocado hoy, no olvidéis que las mochilas de harta moda las tenéis en la primera línea de descripción para ir al cole: negra, rosa, azul, roja, blanca, de todos los colores. Y se están agotando. Así que ves a la primera línea de descripción, pídeselo a tus padres porque si no te vas a quedar sin. Y dentro de la mochila hay una pistola asesina. Así que vamos a llenar justamente la pistola por aquí. Pero es que no va a ser solamente una pistola de agua, sino que. <tose> Así que ahora, ahora es turno de reventarnos a todos Que viva la lluvia, la lluvia, la lluvia de los pantalones Yo lo único que te digo es que lleva una sorpresa tóxica Lleva una sorpresa tóxica ¡Ahora! No me vas a pillar nunca, hombre Que si tú no me pierdas, está becario Becario, vengo a por tu salario Ah, que no tienes, por eso eres un becario Becario está aquí arriba ¡Cócalo, cócalo, cócalo! cócalo ¡Viva que alta! ¡Ah, mira, ¡Qué pequeña sorpresa! alianza alianza alianza te doy la pistola, te doy la pistola, te lo juro, te lo juro, pero escúchame, va, pasa, pasa, que es lleva gapo, bro, que lleva gapo mío, yo ¡No, ¡No, ¡Ah! la cara, la cara, toda la cara, no, ¡Ah! pobre, saca Martina ya. ¿Pero qué estás haciendo otra vez aquí, Iker? Que te he dicho mil veces que te vayas fuera de casa, que no te quiero aquí Sácame a Martina, va Pero a ver, Iker, ¿qué es lo que no entiendes? Que yo no te voy a sacar a Martina, me da igual cuánto dinero tengas Mira, si quieres te regalo esta cadena nueva que vale 200.000 euros What the fuck? Oro de 32 kilates ¿Oro de 32 kilates? Qué auténtica locura, para que entendáis Aquí llevo un pendiente de diamante con oro de 9 kilates ¿Qué el tío este? O sea, me saca no sé cuántos quilates que vale un montón de dinero, yo quiero Martina ya, que no entiendes pobre, a ver, y que ya te lo he dicho que me da igual cuántas cadenas tengas me da igual cuánto dinero tengas, que yo lo que no quiero es que Martina se vaya contigo por tu dinero todos estos, ¿estos, estos anillos serán de tu hermana y hazla un poquito feliz, ¿no? pero es que yo la quiero hacer feliz, pero no quiero que esté contigo que es lo que no entiendes, Iker, a ver, pintamona. A ver, pintamonas, que te saco un maldito metro y no me vas a hacer absolutamente nada. ¿Cómo que no? No me no vas a hacer absolutamente nada, ¿qué me vas a pegar? Venga, voy a ser por Martina, que si no, no contrata unos la matones. Cara, ¿qué vas a contratarte unos matones? Con este dinero si quieres contrato a cinco. <ríe> Venga, rapidito, que quiero que Martina baje ya, ¿eh? Dios mío, qué rabia me está dando este maldito niño. O sea, que me ha malditamente amenazado ¿sabes? y si me ha puesto aquí súper mega chulo. ¡Un niño de 10 años! ¡Joder! Esto no me gusta nada. Eh, Nakar, ¿qué haces aquí? Yo estoy aquí vigilando a Martín. Vale, el caso es que hemos encerrado a Martina justamente en el cuarto de Nacar. Porque yo personalmente no quiero que esté con el maldito niño millonario. Yo tampoco, tío, es que no tiene que comprarla con dinero. Tiene que ganarse su amor de otra manera, como hacía Sergi y la demás gente, tío. Efectivamente, entonces yo y Nakar estamos. Totalmente en contra de que Martina Ahora mismo se quiera ir con el niño Millonario, porque ya en el anterior vídeo dijo Que lo único que quería es quedar con él Para que le compre cosas, para que le lleve Al restaurante, y si todo lo sabes Hombre, le regaló un coche, tío, ¿qué más quieres? Y o sea, a mí no. me sobornó con más de 5.000 euros Nacar a mí si me da 5.000 euros A lo mejor le dejo entrar, ¿eh? Ya, pero Nacar es, que, <ríe> es que No quiero que Martina nah, nah, se meta En malas influencias con niños así Que tienen mucho dinero porque después La van a dejar, la van a arruinar, Martina se va a quedar enamorando, y claro, y es que a mí no me gustaría eso para mi hermana, porque después, claro, los lloros son para harta. Ya, tío, es que no puede ser que compre una Martina, tío, y además, que solo tiene 11 años. ¿Cómo va a venir un niño a decir que quiere casarse con ella y todo, comprándola con dinero? No tengo ni idea, nácar pero todo esto me huele muy mal. Hombre, Franelón. Oh, eh. Vaya nombre fracasado. Hola, soy franela Tú eres el niño millonario, ¿no? Ay, porque ¿por tanto? Eh... Vale, ¿Qué, qué, ¿qué quieres? Te doy estos 25.000 euros si me dejas entrar a tu casa ¿Y Arta te ha dicho algo? Que va el fracasado ese no me ha dejado Bueno, Dios Y por cierto, máximo Squad, como ya sabéis, viene San Jordi Y por eso hemos organizado un concurso Comienza hoy, desde el día 21 hasta el día 23. Lo único que tenéis que hacer es comprar nuestro tercer libro, Arta contra el Alien Máximo, en cualquier librería más cercana de vosotros o la primera línea de descripción en Amazon. Y publicar un post en Instagram con la foto más original que podáis con el libro. Y también, obviamente, subirlo a historias etiquetando justamente este hashtag, San Jordi Máximo. Y la persona que haga la foto más original con el libro se va a llevar una pedazo de sudadera firmada. Por la Maximo Squad Y un pedazo de vídeo Personalizado De nosotros, así que Participen en el concurso, etiquetarnos Y muchísima suerte ya, te doy estos 25 ¿Vale? ¿Qué pasa? Solo te lo doy y me traes a Martina ya. Vale, yo te la traigo ya. Te, pero dame un poco por lo menos, porfa. Sí, para te ir motivado. No de sí, sí, yo te dejo entrar. Pero no, que no te puede pillar nadie, ¿eh? Entra, entra, adelante. Yo te dejo pasar a casa, lo que quieras, pero un poquito, ¿no? La te doy pero... estos 50 euros y me traes a Martina ya, pobre. Eh... Te espero en lo de la piscina, ¿vale? Bueno, lo de salgo, eh. Vale. Vamos, vamos, vamos! Voy a ser millonario, voy a ser millonario no tengo que intentar conseguir que Martina salga Y voy a ser millonario No me lo creo, mira, tiene 25.000 euros en efectivo que Es de verdad, billete, mira, que son de verdad mía, voy a ser rico Voy a ser rico, voy a ser rico entonces, Nácar, yo qué sé, tío. No, ¿Qué? Yo que el niño millonario salga con Martina ya. ¿Pero qué dices, Franela? ¿Cómo vas a ir con Martina si lo único que quieres comprarla? Que no, bro, que sí, que son, se quieren, son. ¿Pero ¿Cómo para bro? se van a querer, ¿Qué Franela? Están ¿Qué dices, Franela, tío? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Franela? ¿Qué haces, Franela? ¿Está muy agresivo No, no, no. No me da agradece, Franela. Bro, eso te parece gracioso. ¿Qué te ha dicho el niño millonario para que nos digas estas tonterías? A mí no me ha dicho nada. Ya sé lo que ha pasado. ¿Qué haces que, Flan, fran, que, no, y eres, has que no me ha sobornado Que no me ha sobornado A ver, Franela, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que quieres de nosotros? Nada, que Martina y el niño millonario salgan juntos. Dinos la verdad o tendremos que usar no la, la fuerza, fuerza ¿La verdad, la verdad de, la de qué? ¿La verdad de qué? ¿La verdad de qué? La, la, ¡La esquina! ¡La esquina! ¡Qué ¿La verdad de qué? ¿La verdad de qué? ¿El niño millonario te ha sobornado o no, Franela? Que no me ha sobornado nada. ¿Seguro, Franela? Para Nácar, no ha Nah, Nada, es mi nadie, asesino nadie. personal Da igual, no me ha sobornado nadie, bro Bueno, Franera, ya te puedo decir, ¿vale? Ya activaremos no, el plan que, dos, venga Que no, que ni tira plan ah, tira, tira, tira por, tira por tira ahí, tira por ahí, venga no me ha sobornado nadie tira tira tira por por simplemente que están hechos el uno para el otro, ¿vale? Pues seguro que le ha sobornado al niño millonario Uy, es que me huele todo muy raro, pero si vuelve a venir Malditamente, Franera Subcomandante tendrá que reventarlo, ¿eh? Lo tendrá mandare. que reventarlo Tendrás que reventarlo, ¿eh? 100% ¿Qué es lo que le vas a hacer, Franera? Pues lo tiraré al suelo y le aplastaré así, y así. Pobre, ¿dónde está Martín? A ver, no le he podido hacer a un bro ¿Cómo que no lo has conseguido, cacho? Fracasado Porque no he podido, Iker Como no lo consigas, toda tu familia sufrirá Eh, tranquilo, eh, madre mía Yo no voy a estar tranquilo hasta que tenga Martina Vale, bueno, voy a intentar conseguirlo A ver, voy a ver lo que puedo hacer Es que bueno, tampoco me puedo meter ahí como sacarlo Como no lo consigas, vas a sufrir consecuencias madre. Voy a intentarlo. Madre mía. Esto me da mucho miedo. Suscribiros al canal y darle a todo el mundo like Ya seis vídeos a las 8.40 todos los días porque esto es una maldita locura. Estábamos patrullando justamente aquí y de repente me acaba de llegar un maldito audio de Martina. ¿Cómo? Hasta Quiero salir de la habitación Uy, uy, uy, uy, no, no, no, no, no, no, no, imposible, no, no, no, no imposible, imposible, imposible, imposible, imposible, imposible Sácame de aquí ya, por favor, porque creo que ha llegado la persona más importante de toda mi vida, ¿Sabe que una persona importante de toda mi vida? ¿Qué? ¿Está hablando del maldito niño millonario? Uy uy uy uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, no me gusta esto nada La persona más importante Entera. Maldita sea, Entonces, más tengo importante que, salir, que tú y tengo tus padres. Tiene que salir ya de ahí. ¿Cómo? Que ir por yates ¿Cómo? tener una vida lujosa, que es lo que me merezco. amor hermoso, joder. Vale, se nos está yendo de las manos. Se nos está, está yendo mal. de las manos de todo. Que se han secuestrado a Max. Que se ahora Martina. Espera, de esto no ha acabado. Vale, y yo me voy con esa persona tan importante para tener la vida Madre mía del amor hermoso, Máximo Squad ¿Qué locura es esta, mía, tío? Que, que, ¿Que el niño millonario ha conseguido comprar a Martina? A ver, todavía no la he comprado, pero estoy 100% seguro de Que le habrá mandado un WhatsApp Y le habrá dicho nada, ya estoy aquí, no sé qué Enseño mis 1.200 coches, mis mil yates Esto no me está gustando ni un maldito pelo Y seguro que todo ha sido culpa de Franela. Así que suscribiros al canal, darle 50.000 likes Y ahora vamos a ir a por Franela. Vale, no, Ay, que entonces que vamos a ¿tú eres ¿tú eres ir abajo se es ¿so está cerrando el niño millonario Quiero quiere dar una cosa? A, a ver, ¿qué cosa nos eh, quiere dar, Pes? Nosotros bajar Pero franela, ¿por qué vamos a bajar? No, acompáñame Acompáñame no confiamos en ti Bro, me da igual, tú te callas, harta, tú por lo menos Acompáñame, si franela, tú acompáñame. quédate acompáñame. por ahí, mira, acompáñame. en el baño, cagando. Y, nosotros... en el baño cagando y nosotros... Vamos, acompáñame vente, caso. vente acompáñame. Quédate ahí, franela. fracasado chate, acompáñame. Acompáñame. Vamos, vamos Ay, a la puerta, vamos a... ¿Qué hace ahí? Ay, chavales, que poco sabes de la vida ¿Cómo que poco sabemos de la vida? ¿Qué con un montón de dinero en la mano? No entiendo absolutamente, what the... ¿Qué la cadena esa gente? Vale, Iker, ¿qué estás haciendo dentro de nuestra maldita casa? ¿Cómo que vuestra casa? Pues, pues nuestra ver, casa, la máximo eh, House O sea, creo que no hay más complicaciones Venir, que os enseño una cosa ¿Qué cosa? Tira Vale, vale, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy Vale, vale, vale, tranquilo ¿Qué estás haciendo aquí en mi maldita casa? ¿Tu casa está basura? ¿Cómo que basura? ¿Pero tú has visto la pedazo de mansión que tenemos? Sí Entonces, ¿por qué dices que es basura? ¿Sabes que Vosotros sois unos malditos pobres y os he comprado la casa ¿Qué? ¿Cómo que nos has comprado la maldita casa? Sí, lo que escuchas Enseñanos algo que la has comprado, de ¿verdad? Mira, este te va oh. Vale, Nacar, sí Hola. La escritura de la, de la casa está a su nombre ¿Y qué hará? Ese soy yo Pues, Nacar, nos hemos quedado sin maldita casa Así que si no me traéis a Martín ahora, os he de la casa Eh, Nacar, pues ven sí, que sí, sí. tenemos que vamos hablar a por Martina rapidísimamente Vale, pues vamos ¿Dónde dormimos ahora? Eh, eh, vale, chicos, de verdad, vamos a hacer lo que vosotros digáis Poned en los comentarios si nosotros deberíamos De entregarle a Martina, que está justamente Encerrada ahí, que solamente porque Martina Quiere su maldito dinero Bueno, así que vamos a acabar el vídeo por aquí, suscríbete al canal, dale un like, Y yo soy Arda, y como siempre digo, vive al máximo